Bueno, muchos saben que yo he estado muchos años haciendo círculos de mujeres, sanación de útero, bendición, bueno, todas estas cosas. Eh, y con el tiempo pues es algo que he ido haciendo menos, no porque no siga haciendo falta, sino porque mi trabajo ya no estaba tanto en poner el foco en limpiar, sanar, que eso lo sigue haciendo otras personas que he formado yo o, hemos, o han formado otras personas, sino ya más en integrar, en activar, en ir a a por los dones de nuestro linaje, activar nuestro poder creador, eh, la magia, ¿no? Eh, bueno, eso no quita que mientras trabajamos esto no se salen cosas, por supuesto, pero como que ya no es el foco principal, ¿no? Entonces, la última vez, como hace dos años, que hice una formación completa, desde recibir el rito del útero hasta prepararte para tú facilitar el rito, organizar eh, círculos de mujeres, sesiones y todo, pues... Eh, Conecté con un nuevo linaje, con un linaje druídico y ahí fui canalizando todo este sistema y bueno, he estado brindando sesiones individuales y en grupo de este rito de útero druídico que trabajamos con las energías del bosque mágico, eh, toda esta hermandad druídica, todo este conocimiento de los árboles sagrados, de las plantas, como teníamos antiguamente, ¿no? Entonces, bueno, ya he sentido el llamado después de este tiempo trabajándolo, de ya entregar la herramienta completa. Entonces, esto es un llamado para aquellas personas que quieran trabajar este tema, incorporarlo, que sean terapeutas o, o que sientan el llamado a hacer esto, incorporarlo en sus sesiones o hacer sesiones específicas de estas, tanto individuales como un grupo, ser facilitadoras a lo mejor de ciclos de mujeres o bueno cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir eh, conectado a esto por supuesto como van a ser tres encuentros ¿sí? tú igual pues dices pues yo solo quiero hacer el primero que es recibir el rito del útero que está perfecto por me apetece, estupendo pues ahí, ahí te espero porque no solo vas a recibir el rito del útero y todo lo que yo sienta ese día trabajar para el grupo, sino que quedas conectada a esta energía para tú seguir trabajando en ti eh, en función de lo que ese día veamos, no, por ejemplo eh... Ya después, en julio, un ¿no? mes después, vamos a trabajar ya el siguiente encuentro. Si te gusta tener esta energía y quieres seguir entregándola, te lo recomiendo. Recibimos otra sintonización, seguimos trabajando en nuestro, en nuestro útero sagrado. Y ahí nos vamos a alinear además esa medicina sagrada de los árboles. Y vamos a poder utilizar esta energía para hacer sesiones a otros. ¿no? Vamos a dar un saltito cuántico a conectar mucho más a conocer a nuestra guardianadía, bueno, eso es un poco lo básico, que después ya sabéis que voy canalizando en función de lo que sienta para el grupo y de lo que quiera venir en ese momento, porque estoy segura que en esta edición va a haber sorpresas. Y ya el último paso, a finales de julio, vamos a aprender a transmitir el rito del útero, esto es ya para quienes quieran ser guardianas de útero del bosque mágico, de este linaje druídico, eh, donde podrán transmitir esa energía a otros. Ya no solo hacer sesiones, sino iniciar otras personas eh, en cualquiera de estos tres niveles. ¿no? Por supuesto, también seguiremos trabajando en ti. Entonces, la apuesta de, este, de, este, bueno, de estos encuentros es, bueno, ya has trabajado mucho, es ir a, otra, a otro nivel, a otra parte. Seguir trabajando en ti mientras vamos transformándonos nosotras mismas o, o nosotros, porque también lo pueden trabajar los hombres. Eh, vamos aprendiendo para luego poder acompañar a otros, ¿no? poder facilitar a otros. Entonces, esto es un poquito la, la idea. ¿no? Eh, y bueno, la verdad que me hace mucha ilusión. Eh, por supuesto, va a haber un precio diferente a los que paguen nuestros encuentros juntos, a que sigan pagando en los encuentros sueltos, los que se apunten a todos. Vamos a tener un grupo de apoyo para bueno, ir compartiendo... Eh, lo que vamos evidenciando, bueno a veces surgen cosas complementarias, por supuesto entrego al final de todo en el último módulo entrego los apuntes, entrego el diploma sí eh, y bueno pues esta es, es un poco la sorpresa que, que tenía hoy así que tengo muchas ganas sí de, de acompañarte a, a recobrar un poquito más tu poder creador a, a que seas una facilitadora para traer de nuevo la magia de vuelta ¿no? en esta trabajo unidad con todos los seres del bosque así que si sientes el, el llamado eh, esa convocatoria es online pero si hay gente de aquí de, del área de vivo de Nigra o así que se interesaba pues también se puede hacer otro, otro grupo por supuesto así que espero tus, tus comentarios y, bueno, si simplemente si prefieres hacer una sesión individual personalizada también puede ser, pero todo tiene su, su parte buena, ¿no? Eh, las individuales son la atención más personalizada, las grupales también nos mueven cosas de las compañeras y, bueno, todo, todo es bonito, ¿no? Así que, nada, gracias por escucharme y, bueno, si sabes de alguien que le, que le pueda gustar o interesar, pues comparte porque esta primera edición con ya los tres módulos completos que hasta ahora no habían brindado los tres lleva un precio especial que no se va a volver a repetir ¿sí? porque así me lo han pedido y nada te mando un besito muy grande que la magia siempre te habite y no te olvides de ir al bosque aunque sea con tu imaginación un besito